Está bien de biberón, Como os decía. Sí, sí. Ahora, ella bebe. Ahora pues con el biberón, pero para evitar el problema que tenía. Hacemos pausa, Y hacemos una pausita así. ¿Y qué pasó? Ella pide, porque tiene un montón de sed. ¿Quién tiene sed? Como crezca se un poco más, la voy a tener que, que llevar con un carrito para darle a Está creciendo mucho, la verdad. Pausita, pausita, pausita, pausita, pausita, pausita. Pausita, pausita, pausita. Limpiamos un poquito, aprovechamos para limpiarnos un poquito. ¿Tenemos más sed? Sí, uy, más sed. Está súper guay porque así controlamos perfectamente la cantidad de agua que bebe. Le... Pausita, pausita, pausita, pausita, pausita. Aprovechamos para hacer una limpieza de boca que, nos queden, que no nos queden babitas y ya el último tironcito cada poquito las tomas son más pequeñitas bastante pequeñitas de unos 120 mililitros 120 mililitros y un montón. Se toma 8. 8 al día. 8 al día. Cada 3 horas. Y ya estamos hidratadas. No pidas más, que no te toca más. Ya estoy húmeda. Mira qué bonita está. Qué bonita es. Mira la cámara. <risa> no, me haga chantaje. Pues ya está. Así es como ve Violeta. Es que no sé si lo, lo, lo habíamos contado, pero no sé si lo habíais visto. No, no, no, no, no, no. Había visto perfectamente que tocaba el verón. O sea, sí que ves. Y que sí que ves. ¿Y esa lingüita, a ver esa lingüita. Pues muy bien. Pues muy bien.